La gente no busca cambiar su físico. No hay que centrarse tanto en cambia tu físico, cambia tu físico, pierde grasa, gana músculo. No. ¿Qué es lo que vas a conseguir cuando tengas eso? ¿Cuál es el beneficio del beneficio? Oye, imaginas sentirte bien. Oye, imaginas poder mirarte al espejo. Eso es lo que la gente compra. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Analizando Lanzamientos Este es el segundo episodio, tendrás los episodios anteriores Que tampoco son muchos, es que es solo uno, lo tendrás aquí abajo Y en el episodio de hoy vamos a analizar el lanzamiento de Sergio Peinado Estoy seguro que le conoces, Sergio Peinado es una eminencia en cuanto a temas de fitness se refiere Y hoy vamos a estar analizando el lanzamiento que está haciendo ahora Está haciendo un reto te voy a explicar qué cosas está haciendo, qué cosas yo no haría Y qué cosas de las que está haciendo yo cambiaría para mejorarlas Así que quédate hasta el final de este vídeo Porque de verdad que se viene un vídeo súper cargadito de información práctica Es decir, no hay nada teoría, voy a abrirte las páginas Te voy a enseñar absolutamente todo para que tú lo veas y puedas replicarlo Con tus programas o con los programas de otros Si no me conoces súper rápido, mi nombre es Daniel Schepper, Soy el fundador de Sé Quién Quiere Ser Agency una agencia de lanzamientos y también soy el creador de la incubadora de lanzamientos Pero en el episodio de hoy vamos a analizar el lanzamiento de Sergio Peinado Y antes de meternos en las páginas, en qué cosas está haciendo mal, qué cosas está haciendo bien Porque hay muchas cosas que está haciendo bien Quiero que veamos pues cómo es el lanzamiento o cómo se ve el lanzamiento desde un plano, pues desde fuera ¿no? de Desde una gran escala, es decir, si hacemos... Pues quitamos ahí el zoom, el zoom, el zoom, el zoom y nos vamos arriba, ¿cómo se ve el lanzamiento? ¿Vale? ¿Qué es lo que está haciendo Sergio Peinado? Un lanzamiento tipo reto, tipo reto, tipo desafío, donde, bueno, normalmente se hace de 5 días, de 7 días o de 14 días, en este caso Sergio lo ha hecho de 7 días, si mal no recuerdo, y al final lo que haces es dar valor de forma estratégica a, a las personas durante esos 5 días, además, Suelen hacerse muy prácticos y al final del último día se les vende o se les da la opción de entrar al programa Puedes, Hay dos opciones, ¿vale? Puedes hacerlo el último día, es decir, el día 5, el día 7 o el día 14 En función de los días que sea tu reto, le das la oportunidad de que accedan a tu programa o, tu, o compren tu producto O también se puede hacer como lo está haciendo Sergio, a mí no me gusta tanto, pero también se puede hacer de la siguiente forma Y es, desde que inicia el reto hasta que termina... Se abren las inscripciones al programa con un descuento, con una oferta A mí esa opción no me gusta Yo considero que primero Alguien antes de entrar a mi programa o antes de comprarme Joder, pues Tiene que llevarse valor Tiene que ver si esto es para él o tiene que ver si esto es para ella Pero bueno, oye, es otra opción Y está bien igual Vamos a ver desde fuera cómo se vería, ¿vale? Sergio lo que tiene, y, era, y ahora lo, ver, lo verás Tiene que yo haya visto dos cuentas publicitarias La suya Y la de Fuerta Fit que es su programa, que es lo que él va a vender durante el reto, ¿vale? La suya no tiene literalmente nada, tiene dos anuncios en Instagram utilizando una estrategia que es muy potente ya la veremos, ¿vale? No te voy a hablar de ella porque la vamos a ver ahora. Es súper potente esta estrategia para crear comunidad, para ganar seguidores. Pero la vamos a ver más adelante. Esta es la de Sergio Peinado y por aquí tiene la de Fuerta Fit. En Fuerta Fit sí que tiene anuncios, ¿Vale? Que nos llevan a la landing page Ahora veremos todas las páginas La landing page, esos anuncios cómo, cómo, Por qué cambiarlos, qué es lo que está haciendo mal Qué es lo que está haciendo bien, etc De esta landing page Va a una página de gracias ¿Vale? Ahora veremos la página de gracias De esa página de gracias lo que dice la gente es Oye, te he enviado un email Acéptalo Y cuando la gente acepta ese email Va, vamos a poner la página de confirmación Este proceso de aquí se llama Doble óptimo No voy a entrar muy en detalle, lo explico en la incubadora de lanzamientos, pero básicamente, por tema de ley de protección de datos, etcétera, tienes que asegurarte de que la persona que se ha registrado realmente está interesada y realmente es la propietaria de ese correo que te ha dejado. Nada. Ahora mismo no, no va el caso. Vamos a seguir viendo qué cosas más tiene Sergio Peinado. Hacemos Doble óptimo y entonces pasamos a recibir los emails. ¿Vale? Emails, emails, emails. Aquí hay algo muy importante y es que en esta página de confirmación lo que Sergio te invita es, oye, únete a Telegram. Únete al canal de Telegram. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona reciba simplemente emails que esté recibiendo emails, que esté recibiendo publicidad y que esté recibiendo además mensajes por el canal de Telegram. Por eso es muy importante también que cuantas más vías para impactar a nuestros potenciales clientes tengamos muchísimo mejor. Bien, entonces Sergio lo que hace es, del día 11 al día 17 que dura el reto, va a estar enviando estos emails de aquí arriba, pero también va a estar con vídeos, un vídeo cada día, ¿vale? Ahora veremos los vídeos y te explicaré qué está haciendo mal, qué está haciendo bien y cómo mejorarlo. ¿vale? Los vamos a ver todo, absolutamente todo. Por eso es súper importante que te quedes hasta el final. Vídeos y además, durante estos días habrá correos y habrá mensajes en Telegram, ¿vale? Pero es que paralelamente, y es lo que te comentaba, tenemos aquí abiertas la oferta a su programa con un 70% de descuento. Es decir, durante los días del reto, él lo que hace, o Sergio lo que hace es, oye, abro mi programa a un 70% de descuento. Entonces, persona que esté interesada o persona que realmente le apetezca entrar al programa pues tendrá un 70% de descuento mientras los días que dure el reto ¿vale? bien como te decía hay diferentes formas de hacer el reto a mí me gusta más abrir el último día las plazas se puede hacer de diferentes formas vamos a analizar lo que es importante que es la estructura de las páginas cómo se redactan las páginas y cómo se de... y cómo yo lo cambiaría para mejorar la conversión ¿vale? primero vamos con los anuncios como te decía, tenemos dos cuentas publicitarias que yo ya he encontrado La de FuertaFit y la de Sergio en La de Sergio tiene dos anuncios simplemente para historias de Instagram Estos anuncios son súper potentes De hecho, yo también los tengo en, en, en mi cuenta Y lo que te permiten es llevar a bastantes seguidores O crear una comunidad bastante grande en Instagram A día de hoy, y puede que te duela y lo siento si te duele Pero es literalmente, literalmente imposible que crezcas en Instagram si no pagas publicidad Es imposible que crezcas en Instagram si no pagas publicidad Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo yo si quieres crear una comunidad? Incluso, joder, suscríbete porque voy a hablar de esto De, de cómo ganar seguidores, de cómo crear una comunidad a través de los anuncios Suscríbete, haz clic ahí al botón Bien estos anuncios son muy, muy potentes, no voy a entrar muy en detalles, pero básicamente se ponen en las historias, duran entre 15 y 15, 30 segundos y lo que haces es que das una pequeña parte de valor y finalmente haces un llamado a la acción de, oye, sígueme. O sea, no, van, no, no se les pone ningún enlace a ninguna página, no se les lleva a ningún lado. Simplemente es un vídeo, o en mi caso, puedes echarles un ojo a, a, a mis anuncios, es una foto donde invitas a las personas a que te sigan. Pero lo más importante de estos anuncios es que debes darle un motivo. ¿Por qué te deben seguir? No les pongas, oye, sígueme. No. Eso no funciona, eso no sirve. La gente quiere motivos, la gente quiere razones. ¿Por qué te debería seguir? Oye, pues porque te voy a enseñar cómo vivir viajando, te voy a enseñar cómo eh, entrenar tus glúteos, te voy a enseñar mil millones de cosas, pero dale motivos. Y estos son los anuncios que está haciendo con FuerzaFit. Todos ellos están llevando al reto Fortaco Que vamos a ver ahora y vamos a ver las páginas Y cómo está todo redactado y cómo se puede mejorar Y qué cosas cambiaría Pero, respecto a los anuncios, no voy a entrar muy en detalle eh, Bueno, son la gran mayoría anuncios en vídeo Verticales, tampoco tiene mucho eh, Yo sí que soy más de cuando estamos en lanzamiento Poner literalmente creativos a lo loco A lo loco Pero bueno, eh, vamos a dejarlo ahí No vamos a entrar mucho en los anuncios Si tuviese que... que, que Poner algo, supongo que estos anuncios, este de aquí será de retargeting, es decir, a personas pues, que ya conocen un poco quién es Sergio o incluso se han apuntado al reto, les aparecerá la, la oferta. Yo creo que este anuncio lo activará o lo tendrá puesto simplemente para las personas que se han registrado al, al reto. Sí, además todos, o sea, todos son de retargeting. Año nuevo, reto nuevo, ya ha empezado el reto, el reto empieza ya mismo, sí. La gran mayoría son, son todos de retargeting. ¿Eso, esto es algo... Que veo que hace mucha gente y es cuando empieza el lanzamiento, por ejemplo, en, en, en el reto, ¿no? Hoy es día 11, acaba de empezar hoy justo el reto. ¡Hostias! Hoy puede seguir captando leads, hoy puede seguir metiendo personas. Además, mucho mejor porque la gente ya va a entrar directa al reto. Ya va a entrar, que, que, que va a aparecer aquí una bomba, con, va a coger rápidamente to, toda la, la bola de nieve que se forma. Entonces, yo lo dejaría un par de días incluso más captando leads, captando potenciales clientes es decir, pues si, si empieza el martes 11, pues hasta el jueves 13, lo dejaría captando, pero bueno no voy a entrar ahí, vamos ahí a lo más importante que es landing page, la página de aterrizaje, cosas que hay que mejorar aquí o cosas que, que bueno, cosas que veo bien, cosas que veo mal y cosas que hay que mejorar punto número uno me gusta mucho el logo, ahí arriba haciendo branding, los colores también están muy bien Hechos además sigue la línea de los anuncios Cosas que cambio Esto Nunca, nunca, nunca Puedes poner un botón A la acción Sin antes darle algo a la persona Es decir Lo primero que va a ver la persona es Me apunto gratis al reto Fortaco Ya, pero, joder, ¿qué es lo que voy a aprender aquí? ¿Para qué es? No, dale primero valor Y después pídele que haga una acción Y así funcionamos, le das valor Igual que yo te estoy dando valor aquí en un vídeo Pero te digo, oye o sea, si quieres que mi agencia gestione tu lanzamiento, vete aquí abajo y reserva una llamada donde hablarás conmigo para que analicemos tu caso y ver si podemos trabajar juntos. Pero te he dado valor, te estoy demostrando que sé sobre esto. Mucha gente veo que pone incluso, no, no el botón, sino el email al principio. Sin, sin hablar de la promesa, sin hablar de... No. La gente tiene que saber qué es lo que se va a llevar, qué es lo que va a aprender. Y ya después, cuando tú le das, ya puedes pedir. Pero primero la mano tela atrás. Y ya después la sacas y pides. Bien. Más cosas. Reto Fuertaco. Nueva edición del 10 al 16 de enero. No es la primera edición que Sergio. Es decir, esta no es la primera edición. Entonces. Aprovecha que no es la primera edición y ponlo. Es la cuarta edición, es la quinta edición. Entonces lo que causarás en la gente. Esa sensación de, hostias, es que no es la primera Es que esto ya se, se lleva celebrando bastante tiempo Es decir, algo que está reincidente en el tiempo Es porque funciona Son todo pequeños sesgos Que la gente no es... Es decir, que no es consciente de ellos, pero que funcionan En vez de poner, oye, nueva edición, no Cuarta, quinta, sexta, séptima edición Es la primera temporada, es la segunda temporada Es la tercera temporada, es la cuarta temporada Es la quinta temporada de la Casa de Papel todos son sesgos. Hostia, si es la quinta, significa que si ha habido cuatro más, es porque funciona. Seguimos. Ay, esta sí que me duele con todo el corazón. La imagen me encanta, los colores me encantan, pero esto me duele. Reto de siete días para empezar a transformar tu físico para siempre. Esa es la promesa. Además se ve súper pequeñita. Me gusta la promesa porque es específica, es decir, son siete días. Te dice el que vas a empezar... Es decir, ¿qué vas a hacer? Transformar tu físico para siempre, me gusta. Pero aquí me falta una cosa y es, vale, pero Sergio, yo eh, no puedo apuntarme a un gimnasio. Sergio, pero yo no tengo material en casa. Son muchas objeciones que la persona tiene ahí, que su avatar tiene ahí y que no las está resolviendo. Si todavía no sabes cómo hacer una promesa por ahí, te explico literalmente en ese vídeo cómo hacer una promesa que convierta. Nosotros cuando hacemos un lanzamiento, dedicamos 70% a estudiar el avatar y hacer la promesa. Es lo más importante. ¿Qué es lo que vas a prometer y a quién se lo vas a prometer? Entonces, en este caso, jo, pues imagina que alguien pues, tiene su cabeza el... Vale, pero es que claro, necesitaría ir al gimnasio y ir al gimnasio y joder, en el gimnasio pues con las... ¿No? Oye... Reto de 7 días para empezar a transformar tu físico para siempre sin necesidad de ir a un gimnasio, sin necesidad de tener material, o incluso desde casa, o aunque no tengas experiencia previa entrenando. Súper importante vencer esas objeciones en la promesa. Incluso haría la promesa aún más grande, aún más llamativa. Y ahí sí, ahí pondría el botón. Oye, quiero empezar mi cambio. Ahí sí, porque te estoy diciendo qué es lo que vas a aprender. Bien, además... En temas del fitness siempre había un gran problema que te revelaré ahora más adelante. Nosotros supimos gestionarlo muy bien con, con, con Víctor, que él se dedicaba al crossfit. Y eso fue lo que nos permitió, pues con apenas 1.000 euros de inversión, sacar 10.000. Pero bueno, te revelaré ahora más adelante cuál es ese tip del que te hablo. Más cosas que veo por aquí. Apúntate ahora gratis. Ejercicio más nutrición más motivación. Vale. ¿Y qué? Es como si te digo... Lanzamientos más berenjenas, más judías. Regístrate ahora. Pero... Sí, pero... ¿Qué es exactamente lo que... Lo, lo, ¿Qué es lo que me quieres decir, joder, Sergio? ¿Cómo lo cambiaría yo? Ahí pondría... Y además en Sergio, que tiene un montón de elementos de autoridad, que el tío es un crack... ¿Pondría elementos de autoridad? Joder, ¿cuántos suscriptores tienes en tu canal de YouTube? ¿Cuántos alumnos tienes dentro del, del, del gimnasio de Fortafit? Pon elementos de autoridad para que la gente siga leyendo, para que la gente se registre. Y dale motivo. Oye, que es 100% gratis y 100% online, que no, no te vas a tener que desplazar desde casa, que no vas a tener que pagar nada. Y ahí sí pídeles el email. Porque la conversión será muchísimo mayor. Que si le pones ejercicio, nutrición, motivación, oye, dame tu nombre y tu correo. Sería como, no sé, estás en medio de la discoteca Ves a una chica que te gusta Y, y sin ni siquiera hablar con ella Pues la plantas hay un beso Hostia, pues, pues, pues alguna te lo aceptará y te besarás con ella Pero la gran mayoría Pues dime tú, ¿cómo saldrás? Pero aquí es lo mismo, joder Seguramente muchas personas se registren Porque ya te conocen, ya saben un poco quién es Sergio Pero otras tantas, cierren la pestaña porque Oye, ¿qué, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Ejercicio más nutrición más motivación? Pues vale no, dale motivos, dale autoridad. Que además, Sergio joder, tiene muchísima autoridad en el sector. Es una eminencia, es número uno en cuanto al sector de fitness. Entonces, dale motivos. Y con eso, pues seguramente las conversiones aumenten. Incluso si, si hablas de los riesgos o de las garantías que tienen de oye que es 100% gratis y que es 100% online, que es que con tu ordenador o con tu móvil lo vas a poder ver y además de forma totalmente gratuita, estoy 100% seguro de que va a aumentar muchísimo la conversión. Más cosas que veo por aquí. ¿Qué es el reto fuertaco ¿Vale? Ahí la imagen un poco... Un poco lo que viene siendo descolocada, pero bueno. Para ayudarte... Ta, ta, ta, ta. Bien. En estos días te esperan enteros consejos de nutrición y la motivación necesaria para estos meses logres de una vez por todas. Para estos meses, para que en estos meses logres... Hostias, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Seguro el cuerpo que siempre has querido, sin miedo ni falsas promesas. Vale. La imagen ahí un poco me... me... Joder, no sé, me, me pilla ahí como si fuese un Ironman Un poco descolocado Pero, y aquí va un tip para, para temas de nutrición La gente no Quiere cambiar su físico La gente no quiere perder grasa La gente no quiere ponerse fuerte La gente lo que quiere es cuando, cuando vaya a la playa Quitarse la camiseta y sentirse a gusto La gente lo que quiere es cuando vaya a la discoteca Que las, que las chicas se fijen en ellos Eso es lo que quiere la gente Ese es el beneficio del beneficio ya lo he explicado muchas veces, pero Con la historia del cuadro, ¿no? Que decía Seth Godin La gente no quiere poner un cuadro No quiere comprar un destornillador O no quiere comprar un taladro La gente lo que quiere es poner Un tornillo en la pared, un clavo en la pared Pero es que si vas un paso más allá La gente no quiere poner un clavo, la gente quiere poner un cuadro Pero es que si vas un paso más allá La gente no quiere poner un cuadro, la gente lo que busca Es que cuando vengan sus amigos, sus familiares Pasen por la casa y digan ¡Wow! ¡Qué bonito cuadro! Y te das cuenta que al final...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 Entonces, lo veo muy bien, me encanta la definición del reto, pero creo que si hablases más del para qué, funcionaría muchísimo mejor Las imágenes cambiaría las dos, eh, aquí por ejemplo la de reto Fortaco no se ve ni desde el ordenador, entonces imagino que desde el móvil, pues, pues mucho menos Quizás los botones más, más, más grandes, me parecen muy pequeños aquí los botones, van todos con un ancla aquí, me parecen muy pequeños los botones Adaptado según tus objetivos y tu nivel. Esto me gusta bastante, ¿vale? Porque habrá gente que diga, joder, pero es que mi objetivo es perder grasa. Oye, que no importa tu objetivo. Oye, que no importa tu nivel. Me gusta. Vale, la super oferta. Cambios físicos. Eh... Sí, no voy a entrar a nivel de estética. Eh, me parece un poco ahí raro esto de cambios físicos. Hay que tener bastante cuidado con esto, con temas de publicidad, ¿vale? Al llevar a, a la gente a, a esta landing, hay que tener mucho cuidado con temas de cambios físicos y de promesas, etc. Pero me gusta mucho, además, Sergio aquí tiene la hostia de cambios, me gusta mucho que los ponga, que los ponga ahí. Pero ponme los botones más grandes, apenas se ven. parecen muy pequeñitos los botones. Vale. ¿Quién crea el reto Fuertaco? Sergio, aquí está, como siempre digo, un elemento, un, mo o un momento, un lugar para elevar la autoridad. Sergio... Me parece que lo hace brutal... Pero que tiene muchos más elementos... Muchos más elementos que eleven su autoridad... Como por ejemplo... Habla de su canal de YouTube... Entrena con Sergio Peinado... ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos, cuántos suscriptores o cuántas personas te siguen ahí? Porque son... ¡Miles! Y no lo pones... Es súper importante... Oye... El canal de YouTube de Sergio Peinado... Que cuenta con más de... Mm, seguidores... No sé cuánto tiene... Si llega al millón... No, no sé... Es importante... Segunda cosa, que después también va a venir muy bien Habla de cuántos alumnos tienes ahí dentro Habla de cuántos, cuántas personas están disfrutando de Fortafit Esto no solo te va a dar autoridad Sino que a las personas que vayan a comprar después Fortafit Van a decir, hostias, es verdad, si yo leí Que hay más de mil alumnos Hostias, claro, es que si hay más de mil alumnos Joder, pues no voy a ser... Claro, esto funciona ¿Vale? Y aquí... Vale, más testimonios eh... Sí eh, estaría bien, yo pondría incluso un botón más aquí es decir, si le ponen los testimonios, pone un botoncito más aquí para que se registre eh, ¿Quién quiere el reto fortaco? Bueno, el reto fortaco Vale A mí me gusta siempre que cuando se hace una promesa, que es el reto fortaco? Que el botón sea la respuesta a la promesa, es decir, por ejemplo aquí, ¿qué es el reto fortaco? Acceder al reto fortaco eh, Aquí, por ejemplo, reto de 7 días para empezar a transformar tu físico para siempre. Quiero transformar mi físico para siempre. Siempre que se responda a la promesa. Cuando ponemos aquí nuestros datos, ¿vale? Y nos unimos. Eh, no, esta página no va. Vale, me tiene traqueado el, el email. A ver. Claro, me tiene traqueado el email. Espera, voy a poner otro email. Vale, vamos a esta página ¿Vale? Que es una página de Gracias, como te explicaba antes eh, Cosas que yo haría En esta página, vamos a ver qué eventos tiene Tiene el evento lead Sí, porque la siguiente página tendrá el evento Complete registration, vale Cosas que yo haría en esta página Esta página la veo muy, muy sencilla Yo, esta para mí es una de las páginas Más, más, más importantes Que existe, ¿por qué? Porque es la única página donde la persona, donde tu potencial cliente va a ver al 100%. Es la única página. El resto de páginas nunca, nunca, nunca las verán al 100%. En esta sí. Es decir, toda persona que se registra, toda persona que verá esta página. Por eso es tan importante esta página. Y me parece que en este caso no se le ha dado la importancia que debería. Por ejemplo, entra a tu correo y busca un email que tenga reto fuerte confirma tu registro. Tú realmente no quieres que busquen ese email. Tú lo que quieres es que encuentren el email y acepten la confirmación. Entonces, oye, busca el email, pero acepta la confirmación. ¿Cómo yo lo haría para solucionar esto? Pondría un vídeo de Sergio hablando a cámara, donde con el ordenador enseñase literalmente qué es lo que van a recibir y qué es lo que tienen que hacer. Tarda dos minutos en hacerlo, Se pueden, lo puedes hacer incluso con Loom. Donde, oye, pues mira, te va a llegar este email... Lo abres, lo confirmas y lo mueves a la bandeja de entrada para que así te asegures de seguir recibiendo mis emails. Pero es súper importante que, que se lo expliques y si es en vídeo muchísimo mejor. Y ya después pones los tres botones para que vayan a Outlook, Gmail o Yahoo. Pero explícaselos. Y si no quieres hacer un vídeo porque dices, joder, pues, pues no sé, me, me da pereza que yo te lo recomiendo. Porque es la única página, insisto, que habrá el 100% de personas. Le pones una capturita de pantalla del email que recibirán. Es decir, de, de, del email. Le tiras una captura de pantalla con el asunto ¿Vale? Bien Pero insisto, para mí lo más importante en esta página es el vídeo Una vez que la gente eh, Que las personas llegan al correo electrónico Que llegarán a este correo electrónico A este de aquí ¿Vale? Confirma tu registro ¿Vale? Confirmas y vas A esta página Donde ahora ya sí te, une al, te invita al grupo de Telegram. Eh, yo eliminaría esto, esto de aquí arriba, no me gusta el header, sobre todo en páginas cuando tienes un único objetivo, como es este caso, que se unan al grupo privado de Telegram. Ya simplemente nos quedan dos cosas por ver, que son las dos más importantes, cómo está estructurando los vídeos de los retos y cómo es la página de ventas que se mantiene activa durante todo el reto, así que vamos a ver estas dos cosas Bien, vamos con el vídeo porque me parece brutal O sea, el, el, el vídeo se ha estructurado de 10 Sin embargo, en la página de ventas hay ciertas cosas que yo cambiaría, ¿vale? Vamos por partes, mira, el vídeo está en tendencias 15 Es decir, <risa> o sea, está de las tendencias de toda España el número 15 O sea, imagínate Más de 79.000 personas lo han visto y salió ayer el vídeo Entonces te dice, oye lo primero que tienes es la oferta, que ahora vamos a ver, ¿vale? La oferta de el 70% de descuento. Pero vamos a ver el vídeo, mira, vamos a analizarlo rápidamente. Voy a ponerlo a una velocidad un poco mayor. ¿Quieres transformar tu cuerpo para siempre? Ya sea bajar de peso y perder grasa, o ganar masa muscular, o simplemente ponerte fuerte Pues este es el vídeo con el que puedes empezar a cambiar tu vida. Te voy a enseñar cómo conseguirlo. Si has llegado a este vídeo... Ya, o sea, lo, lo primero que te encuentras es que te toca el dolor. Y, y, y habla a su avatar, oye, ¿quieres perder grasa quieres ganar masa muscular...? Ya te habla directamente al avatar Perfecto, de 10, ha tocado el problema Te ha hablado del problema Es porque todavía no has conseguido el cuerpo que quieres O no tienes el estilo de vida que te gustaría tener Aquí probar Agita Oye, no tienes el cuerpo que quieres ni el estilo de vida que te gustaría tener Agita el problema Probablemente lo hayas intentado un montón de veces pero no lo hayas conseguido por alguno de estos motivos. De hecho, ponme en los comentarios cuál es tu motivo. Puede que sea porque pierdes la motivación y acabas abandonando. Puede que sea porque no sabes cómo hacerlo. Puede que sea porque no tienes mucho tiempo disponible. O puede que sea porque pienses que esto de ponerse en forma no es para ti. Bueno, pues cualquiera que sea tu caso, déjame decirte que siempre, siempre, siempre se puede mejorar. ¿Multo? ¿Vale? Sigue quitando el problema, identificando al avatar y ahora viene con testimonios. Los seguidores y seguidoras de este canal ya lo han conseguido y son personas normales y corrientes como tú y como yo. Y por eso estoy aquí, para ayudarte. Ya es hora de que tú también lo consigas. Por eso he creado este reto que te ayudará muchísimo, tanto si lo que quieres es bajar varios kilos de peso, o testimonios o perder un poquito de grasa, o quizás seas de los que quieren ganar algo de masa muscular y que los musculacos se te vean ahí firmes. O quizás simplemente quieres ponerte en forma y mejorar tu salud. Y no importa tu nivel, porque en este reto hay opciones para principiantes, por si llevas muchos años sin entrenar, como también para avanzados, o si llevas un tiempo dándole caña al entrenamiento rompe objeciones oye, Sergio, yo llevo poco tiempo Oye, es que también es para principiantes Hostia, Sergio, pero yo llevo mucho tiempo en el gimnasio No, es que también hay para, para expertos Brutal, o sea, lo que es la estrategia del vídeo Me está pareciendo brutal, de 10 Lo importante y lo que, y lo que quiero que, que, que veas Es que mira, testimonios ¿Ves? Hasta que llega el reto Hasta que llega la rutina de ejercicios Todo eso, o sea, lo que te va hablando es Teoría y ahí así, al final del vídeo, te pone el reto. Me parece brutal, o sea, a nivel de, de, de estrategia, porque no he seguido viendo más, pero lo, lo, lo hace de 10. O sea, lo hace muy, muy, muy bien. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que vamos a la página y hay diferentes cosas que yo mejoraría. Por ejemplo, esto de aquí. Aquí te habla de, oye, después del reto, sigue dándole caña al cuerpo, es decir, no, no te desanimes, no lo dejes aquí, que sean 5 días, haz lo que sea para siempre, y te pone el crono para atrás. No me gusta o no, yo nunca pondría el contador hacia atrás cuando quedan tanto tiempo. Yo lo activaría a partir de 48 horas, porque no lo que se pretende es crear esa esa urgencia de, "Oye, quedan seis, quedan 24 horas, quedan 48 horas" y si pones 6 días es como pff, queda un año para que accedas, pues pues, pues pues vale. Entonces, a partir de 48 horas yo sí que pondría la cuenta atrás, mientras tanto no Vamos con la promesa, consigue el cuerpo que quieres de una vez por todas. Creo que Fit y, y con todos los alumnos que tiene, y, y la cantidad de testimonios que es brutal, o sea, brutal creo que la promesa incluso podría, podría ser más grande, o, o, o más potente, o más impactante. Yo sí que le daría un par de vueltas a la promesa. Y sobre todo, hablando de lo que habla de lo que decíamos antes, no de cuál es el beneficio del beneficio. Es decir, la gente no quiere conseguir el cuerpo que quiere de una vez por todas. Lo que realmente quiere es Oye, pues el sentirse bien, el mirarse al, espe al espejo y sentirse a gusto, lo que hablaba Sergio al principio, que lo ha hecho de 10 en el vídeo. O sea, me parece que estaba literalmente perfectamente estructurado. De hecho, si, si te. Si te gusta todo este tema de las promesas, te voy a dejar por aquí un vídeo donde, bueno, pues analizamos el lanzamiento que hicimos con Víctor y era justamente algo muy similar, porque era de temas de fitness, pero supimos darle o supimos buscarle esa parte emocional o hablarle del beneficio el beneficio. Y Al final, lo que esto nos permitió es que con 1.000 euros de inversión se facturasen 10.000 euros, una cosa así más o menos. Tienes por ahí el vídeo, así que haz clic y, y lo ves. Vale, pasamos directo a los testimonios. No me gusta nada y menos si las plazas... Es decir, si esta, esta página está abierta desde el primer día. Quiere decir que no tanta gente le conoce o que no tanta gente ha estado en contacto con el, con, con el reto. Si esta página la pones el último día, es decir, oye chicos, es el último día, hoy voy a abrir o voy a habilitar las páginas, la, la oferta al 70% de descuento, lo veo bien, porque la gente ya está caliente, porque el nivel de conciencia, la gente ya sabe el problema que tiene. Pero aquí no. Entonces no puedes poner unos, unos testimonios así como si nada. Yo lo cambiaría y, y pondría primero el problema, le tocaría el pro, primero el problema, oye... Sientes que no tienes tiempo, te gustaría cambiar tus hábitos, te gustaría sentirte bien contigo mismo, contigo misma, te gustaría aumentar masa muscular, ¡pum! Problema. Y lo agitaría. ¿Sabes el impacto que tienes en tu vida? El, el subir las escaleras y que no puedas, el, el que te sientes avergonzado, avergonzada de quitarte la camiseta delante del espejo, ¿cuánto tiempo más vas a estar así? Agitas el problema. Y ahí sí que sí, la solución. No te preocupes, en Fit, donde ya tenemos más de 1.000, 2.000 alumnos, aprenderás tan, tan, tan y ahí pondría más testimonios ¿vale? gimnasio online, fortafit, más antiexcusas, excusas un objetivo, sigue un plan vale consigue tu cambio físico con el plan es que me parece que no me dice nada todo lo que veo en cuanto a la página de ventas el vídeo está perfecto de youtube pero la página de ventas no, no me dice nada es decir, plan calendarizado que, según tu objetivo musculacos, glúteos, adelgazar es como va, bueno, está bien ¿Qué es Fortafit? ¿Vale? Esto supongo que serán como dudas frecuentes. Los entrenadores, garantía de 15 días. Importantísimo. A ver, suscribirte. Dudas, cambios físicos, vuelta otra vez a la garantía. La página de ventas sí que, sí que la modificaría. Pero sobre todo, cosas importantes, promesa. Eh, Fortafit se puede. Joder, pues se puede permitir una promesa mucho más mucho más potente no hay testimonios en vídeo al final es algo súper súper súper emocional eh, el tema del cambio físico es decir no es no, la gente no quiere cambiar el físico sino que busca algo más allá entonces pondría testimonios en vídeo porque ibas a ganar mucho a, a las personas además y esto es un tip que a nosotros nos funciona muy bien y es que en todos los lanzamientos lo que hacemos es que creamos una página exclusiva para testimonios en este caso, Sergio, pues imagínate, tendría una página donde podías hacer scroll hacia abajo que no llegarías nunca. Entonces, sí que es importantísimo que exista una página simplemente de testimonios y que haya unos anuncios durante todo el reto. Es decir, del mismo modo que durante el reto tiene los anuncios que le llevan a, a que compre el programa, yo haría anuncios con nada, con muy poquito presupuesto, 5 euros al día, una cosa, da igual, donde solamente fuesen a ver los testimonios, personas que ya han conseguido ese objetivo que ellos quieren alucinas con la cantidad de conversiones que se producen. Así que, bueno, eso es un poco todo. Eh, ya hemos analizado el segundo lanzamiento en vivo. Te invito a que te suscribas aquí abajo para que sigas pudiendo ver análisis de estos lanzamientos, para que también... Voy a estar subiendo muchísimo contenido a YouTube. YouTube va a ser... Este año va a ser de YouTube, te lo digo desde ya. Entonces voy a estar subiendo pues, contenido de relacionado con lanzamientos, cómo lanzar, cómo landing pages, negocios online, marketing digital, por eso es súper importante que te suscribas para no perderte este tipo de contenido. Y ahora sí que sí, un fortísimo abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda, recuerda, recuerda antes de que antes de que me olvide, que tienes ahí abajo el enlace para punto número uno. Si eres un infoproductor que quiere lanzar su producto y le gustaría hacerlo con, bueno, pues con nuestra agencia y que nosotros nos encarguemos de hacer su lanzamiento, tienes ahí abajo el enlace para generar una entrevista personal conmigo y hablemos sobre tu caso en especial y ver, bueno, pues si al final encajas y te podemos ayudar a realizar tu lanzamiento si por el contrario dices joder, pues a mí me gustaría realmente lanzar mi producto para mí o que me enseñes a lanzarlo, pero lanzarlo yo o aprender esa habilidad y lanzarlo para otras personas y generar así unos ingresos extra, tienes la lista de espera a la incubadora de lanzamientos es un programa donde te enseñaré esta habilidad para hacer lanzamientos, para que los puedas hacer para ti o para otras personas y que así puedas generar ingresos desde tu casa o desde cualquier parte del mundo. Abriremos en febrero seguramente, así que apúntate a la lista de espera que tendrás ahí abajo. Y ahora sí que sí, un fortísimo abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Este vuelo ha llegado a su destino.